del ayuntamiento esperando ese momento a que saliera la tarde Recuerdo gente cubriendo a la deo entre insultos forcejeros mañanitas de contrase. Recuerdo el bastón mirando al pueblo si sí, señores esto fue es ilusión me de verdad Ese día ha llegado, se ti. Me importa un carajo que te enfades, enfadas o a medio tarde. Me importa un carajo a ti. Venga a vale. no voy a hablarte, porque tranquilo estará aquí. Mentira, eres una gran mentira. Dice que va a seguir que toda esa se lo está poniendo